La Universidad Politécnica de Valencia y SAS, compañía líder a nivel mundial en analítica avanzada e inteligencia artificial, han firmado un acuerdo para impulsar la formación del alumnado del grado en Ciencia de Datos. A través de esta colaboración, ambas entidades pretenden dar respuesta a la creciente demanda de perfiles capaces de analizar e interpretar grandes cantidades de datos. Yo creo que es un gran acuerdo para todo lo que es la comunidad universitaria. Tenemos una empresa como SAC que nos cede eh, la utilización de sus paquetes informáticos que van a venir muy bien para fundamentalmente para todo lo que es ciencia de datos y que pueda utilizar toda la comunidad universitaria, desde estudiantes hasta distintos servicios, y que se vaya implementando y que vaya vaya, digamos, haciendo calado como herramienta dentro de todo lo que es la propia comunidad universitaria. Con más de 12.500 empleados en todo el mundo y más de 3.000 millones de euros en ingresos anuales, SAS es la empresa más grande de software de todo el mundo en manos privadas. Para nosotros el mundo académico es, es el primer punto de arranque del, del talento y de la excelencia. Además, eh, SAS se da la circunstancia que es una, una empresa que... Nació, eh, el germen estuvo en, en la universidad hace, hace 46 años, cuando conjugamos el mundo de la universidad con el mundo de las, de las cosechas agrícolas en, en Carolina del Norte. 46 años después, SAS es, es el referente dentro del mundo analítico a nivel mundial, eh, trabajando con las mayores compañías del mundo, e intentando ayudar a, a, a democratizar... ...y a llegar a todos los ángulos de la sociedad con el, con el mundo de los datos". ¿no? Gracias a este acuerdo, suscrito en un contexto en el que solo en la Comunidad Valenciana... ...hay más de 500 vacantes diarias para puestos TIC... ...el alumnado de la UPV podrá certificarse en cinco disciplinas... ...Programación Básica, Programación Avanzada, Estadística, Machine Learning y Visual Analytics.